Bueno, buenas noches. Yo voy a leer eh, las palabras que escribieron en representación de todos los hijos. Yo soy nieto de Gregorio. Celebramos emocionados esta iniciativa de homenaje que se rinde a nuestro padre en el ámbito de la carrera de Ciencias de la Educación al cumplirse 100 años de su nacimiento. Y aceptamos gustoso la invitación de sus organizadores a participar en ella, aunque sea a la distancia, a través de estas palabras. Gregorio Weinberg militó en distintos ámbitos y foros en favor de la educación, como maestro, docente universitario, intelectual, investigador, pensador, preocupado por pertenecer el sentido de la educación a la luz de los nuevos desafíos de la historia y la sociedad, siempre con la misma pasión intelectual. a un tiempo sentidor y entendedor de los grandes temas y problemas de la Argentina, América Latina y el mundo entero. Participó en nuestro padre en innumerables reuniones y mesas redondas destinadas a reflexionar sobre las cuestiones educativas, la educación formal e informal, la especificidad de las demandas en los distintos niveles de enseñanza, las políticas en la materia, la reforma universitaria y, sobre todo, la historia y el sentido de la educación a la luz de los problemas de conocimiento y además como se recuerda hoy aquí en cuanto inauguró toda una línea reflexión de la educación a la luz de la historia es posible aplicar su propio pensamiento lo que dijo de uno de los filósofos el que más admiró, Hegel que con él la política entre la historia y la historia entre la filosofía de allí que se dedicara también a estudios de autores latinoamericanos que supieron entender el, el papel que podía llegar a desempeñar la educación en distintos momentos históricos para incidir en los acontecimientos políticos y sociales. Desde Simón Rodríguez y Andrés Bello, ambos maestros del libertador Simón Bolívar, Sarmiento, desde luego, hasta Juan Carlos María Teguí y Pedro Sanrique Sureña, para cuyos proyectos emancipatorios la educación fue un componente fundamental. De modo que a Gregorio Weinberg se lo puede pensar como educador en muchos sentidos. Por una parte, se desempeñó como maestro y despertador de vocaciones, y lo hizo sobre todo de la cátedra universitaria en los tiempos de la democracia. Por otra parte, como pensador, historiador y filósofo de la educación. Pero también contribuyó a la multiplicación del conocimiento y la formación a través de la publicación de grandes colecciones y bibliotecas en que los argentinos y los latinoamericanos podían leerse a sí mismos y reconocerse como parte de una comunidad masorra. Y también fue Griego Griego un educador en todos y cada uno de sus gestos. Sus tomas de exposición, cuando la mesa familiar hacia el exégesis de las noticias y comentarios que tenían los diarios, o cuando se impacientaba porque los hijos aprendiéramos a distinguir lo importante de lo accesorio, y logramos entender una lectura o alcanzar la comprensión sintética de algún tema. Educador también, cuando compartía con los nietos y el primer bisnieto que alcanzó a conocer. Del primer bisnieto que alcanzó a conocer, la capacidad de asombrarse y modernizarse ante algún descubrimiento, alguna nueva señal científica tecnológica del ser humano, alguna figura moralmente ejemplar o algún gesto de los de alcances éticos. Al cual de estas muchas y distintas facetas referirme, es dedicado la misma pasión, el mismo compromiso, el mismo rigor de trabajo, tanto a la preparación de cada una de sus clases, al diálogo con las y los colegas, a sus estudiantes, como la asistencia a reuniones sobre estos temas o la participación en la Academia Nacional de Educación o en algún congreso donde se reflexionara sobre el sentido de la educación y el conocimiento. Tengo entonces que al azar algunas posibles instantáneas que contribuyen a delinear su retrato. El maestro. No encuentro mejor definición de un maestro que la que se ve implícitos estos versos de Antonio Machado dedicados al, al educador caucista Francisco Giner de los Ríos en una poesía que nuestro padre tanto le gustaba y que le eso a la hora de despedir los restos de su querido amigo José López. Como se fue el maestro a luz de esta mañana, me dijo, van tres días que mi hermano Francisco no trabaja. Murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, diciéndonos hacedme un duelo de labores y esperanzas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Así el maestro, un día, soñó un nuevo florecer de España. Ese maestro que predicaba con el ejemplo de la entrega al trabajo, metódico, honrado, silencioso y destinado a un nuevo florecer de su patria. El maestro que, antes que transmisor de una serie de materias, es formador de seres humanos. Ese maestro que enseña no solo, o no tanto, contenido, sino sobre todo conductas, actitudes, pasión por los temas y los problemas, compromisos políticos y vitales. De ese tipo de maestros será nuestro patria. El conocimiento y las maestrías nos enseñaban a ser buenos. El maestro es también labrador de maravillas, como dice otro de sus poemas preferidos, el soneto de A Espinosa de Borges. Las translucias manos del judío labran en la penumbra de los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto que paridecen el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo, de sueños en el sueño de otro espejo, ni en el temeroso amor de las doncellas. Libres de la metáfora y del mito, lavo un ardo cristal, el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. En el silencio, la soledad, la reflexión, y en las viejas y nuevas formas del gueto en las distintas formas de desafío y amenazas a su trabajo intelectual, en las estrategias que le permitieron resguardar su postura crítica de todo posible acasamiento, en el refugio y consuelo de su biblioteca y de sus libros, que las tareas intelectual, ensayística, editorial y educativa abrieron al mundo, el pensador pudo persistir en hablar un infinito cristalino de conocimiento a la vez laboriosamente traslúcido y generosamente enlucido el profesor universitario. Me asocio a este recuerdo de la contribución de Gregorio Bain para su labor docente en las cátedras de Historia de la Educación Argentina e Historia de la Educación Universal, que se organizaron en un momento de singular importancia, el periodo 1965-1955-1966, -19, ligado a la transformación de la Universidad de Buenos Aires. El suyo no fue un aporte renovador individual, ya que se inscribieron en el Proyecto Reformista, Ricciari Frondizi, José Bio Romero, Orlando García, Manuel Sadovsky, Paul Arbato de Sadovki, Boris Pivacov, José Babini, Telma Rica de Acosta y otro puñados de líderes intelectuales que condujeron el mayor proceso de transformación de la Universidad de Buenos Aires, solo para el Monabe, con el que condujera Juan Manuel Gutiérrez en el siglo XIX. Siempre se preocupó, apelando a una imagen tomada de la ciencia, por tomar en el mejor modo de propiciar la existencia de la masa crítica necesaria para que se produzca el despegue del conocimiento en una sociedad. Permítame rescatar algunas de las varias facetas de esta actividad magisterial. Por una parte, no solo renovó los estudios conceptuales de lo que constituye el corpus de dos materias que tuvo a su cargo en la carrera de Ciencias de Educación, Historia de Educación Argentina e Historia de Educación Universal. También propuso nuevos paradigmas y formuló nuevas categorías de análisis y nuevas priorizaciones para entender la evolución de la educación y el pensamiento educativo. Y sobre todo, aportó elementos para desentrañar las claves de la articulación entre la educación y el contexto económico, social y cultural en los diferentes momentos históricos. Por otra parte, entiendo que también la práctica cotidiana de la cátedra fue un docente innovador en otros aspectos. Por empezar, siempre fue un excelente expositor, así lo testimonios que fueron sus estudiantes y colegas de cátedra. Ordenado, meticuloso, sistemático, apasionado y apasionante a la vez. Capaz de despertar curiosidad, de hacer intelectual y definir vocaciones. Lejos de él estaba imponer interpretaciones inapelables o definitivas, por el contrario, formulaba preguntas, estimulaba el espíritu crítico y a exponer las más diversas respuestas. Así también se exhibía, como demócrata, un militante activo del ejercicio de pluralista ideológico. Nunca el a sus alumnos las ideas o propuestas de que estaban en sus antípodas ideológicas. Uh -huh. Cabe destacar también que sus cátedras nunca dejó de llegar al siglo XX y siempre supo administrar los tiempos y el ritmo de dictado en las unidades didácticas para poder llegar al, presen al, al eléctrico presente. Siempre se exigió a sí mismo ajustar sus programas y los calendarios escolares, escolar, escolares para que nunca se cerrase el curso sin incursionar en los temas contemporáneos. Fue también ejemplar el modo en que organizó la docencia en el interior de la cátedra, ya o sea que promovió reuniones semanales regulares con todo el equipo de la cátedra, generando un sentido de trabajo conjunto y participativo con los adjuntos, jefes de trabajos prácticos, asuntos de primera y de segunda. Y aquel grupo, y está presente entre ustedes, su Somobate, que puede dar ejemplo de lo que decimos y se lo hizo. Nuestro padre fue también director, orientador, asesor y jurado de tribunales de tesis de la Argentina y del extranjero. Siempre encontró un espacio para acompañar a sus discípulos a lo largo del tiempo que insumían sus labores de investigación y redacción. También regañaba a aquesos y a quesas que por distintas razones postergaban la culminación de los trabajos. Sus discípulos están dispropiados a lo largo y ancho del país y también de Nuestra América y de España. Con gran generosidad concedió siempre estímulo, apoyo, reconocimiento al talento, la originalidad y la capacidad de trabajo de los jóvenes investigadores. Y estuvo dispuesto, cuando las condiciones lo permitían, a alentarlos y darles el espaldarazo que les permitiera comenzar a hacer sus carreras independientes. Uno de los casos paradigmáticos fue el de Juan Carlos Tedesco. En el 73, su respaldó su nombre para que se hiciese cargo como profesor de Historia de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Y por supuesto, fue quien más activamente promovió la publicación y difusión de su primer trabajo, Educación y Sociedad en Argentina, 1880-1945, publicado en 1970, hace casi medio siglo, y convertido en un clásico de la disciplina. No olvidemos que dictó otras cátedras universitarias, siempre se nos cruceció para haberlo hecho en la universidad pública y en periodos democráticos. Además de sus cátedras de historia de educación, tuvo a su cargo otras en diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires. En todas ellas dejó esa encuentra singular a la que ya hemos aludido. Innovador en cuanto a los enfoques pedagógicos y expositivos adoptados, originaría en el tratamiento de contenidos desarrollados, respeto para el pluralismo ideológico. Fue profesor titular de Historia del Pensamiento y la Cultura de Argentinos dentro de la carrera de filosofía de la UBA desde 1963 hasta la dictadura urbánica. En un lugar privilegiado en su biblioteca por seguro fichero y apuntes de clases que preparó con la devoción de un verdadero maestro y defendió contra Aliento y María a lo largo de largos y difíciles años en la esfera de de la vida democrática. Tuvo también a su cargo la asignatura, la asignatura Historia y la Cultura en el curso preparatorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en, entre 1957 y 1961. El impacto causado por la cátedra en partida del ingreso a arquitectura lo llevó a su vez a ser contratado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UA para que se hiciese cargo del el curso Integración Cultural durante el año 1960. Además, en 1961 y 1962, Historia y la cultura y en el curso preparatorio de ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Los hijos recordamos hasta hoy sus comentarios respecto del hondo efecto que en los alumnos estuvié, tuvieron esos cursos, donde, por ejemplo, lograba sorprenderlos y maravillarlos al combinar diapositivas que reproducían obras de arte no figurativo y diapositivas que replicaban experimentos científicos. A lo largo de los años seguía encontrando a ex alumnos, muchos de esos son profesionales con carreras consolidadas, que le agradecían lo que había significado para ellos ese curso de ingreso, que en muchos casos llegó a cambiarles la vida para ordenar la orientación de sus estudios y redefinir el propio ejercicio profesional. Son recordadas las preguntas finales del examen que incluían, entre otras, algunas tan fuertes y aleccionadoras como: Formúrese. Usted me una pregunta y respóndela. Y otra pregunta no menos exigente: ¿por qué quiere ser arquitecto? El estudioso de la educación. Por una parte, nuestro padre comprendió que muchos de los grandes pensadores de nuestra América vieron en la educación un motor fundamental para el cambio social y la emancipación de los seres humanos así como la posibilidad de que se alcanzara y reconociera nuestra mayoría de edad intelectual en el Concierto de las Naciones. Eugenio Espejo, nuevamente Simón Rodríguez y Andrés Bello, José Pedro Varela, José Bajoncelo, María Rey, y de Sarmiento, el gran estratega, a quien dedicó muchas de sus mejores páginas. Precisamente, uno de sus primeros trabajos en la década de los años 1940, consistió en la selección por el cuidado de la reedición de Educación Popular publicada por Editorial Lautaro, en 1948. Pronto comprendió también que la dimensión educativa no podía pensarse de manera divorciada en cuestiones económicas, sociales, culturales y epistemológicas. Fue en la segunda mitad de la década de los años 70 del siglo pasado cuando escribió modelos educativos, tal vez su obra más importante en este campo. Así aplicó el marco teórico de este estilos de desarrollo para comprender la evolución de la educación en nuestro continente. Ese trabajo fue parte integrante del Proyecto CEPAL-UNESCO Educación y Sociedad en el Desarrollo de América Latina, coordinado por Germán Rahman. En definitiva, dedicó también muchas reflexiones y sentencias a temas de autores concretos, confirmando que los mejores del pensamiento político americano y sus más ambiciosas y audaces estrategias de independencia y cambio, estuvieron ligadas al pensamiento educativo. El pensador a lo largo de su vida reflexionó sobre el sentido de la educación, su valor como plan estratégico para formar seres humanos íntegros y ciudadanos del territorio libre de conocimiento. Se dio cuenta de los cambios acelerados que confirmaban que nos encontramos ya en la era del conocimiento. Y alcanzó a ver a los primeros momentos de esa revolución tecnológica que tanto incidió en el desafío de la, a las formas tradicionales de transmisión de las ideas. Puso nombre a esos largos periodos en los que la Argentina ha debido atravesar el apagón cultural, largo eclipse eh, en, la Argentina, allá, su rumbo. Con insistió en que la Argentina perdía su rumbo. Con Bill insistió en que el horizonte mental coincide en buena medida con el horizonte lingüístico y vio que el empobrecimiento y envilecimiento del lenguaje en una dedo de comunicación un fenómeno de alta preocupación, el sentidor y el entendedor cerrar esta participación con la mención de dos rasgos que nuestro padre siempre reconocía en las figuras intelectuales perpetradas, sentido y entendedor. Así, por ejemplo, también en esta categorización Simón Rodríguez, capaz de decir fundadamente o inventamos o erramos. Pensamiento de la educación popular, José Ingenieros, Alejandro Gón y el reformismo universitario. La originalidad de Arriba Ponce, Pedro Sanrique Sureña, Alfonso Reyes o Elamanta la María. En este sentido, nuestro padre contribuyó, junto con otros y otros, y otros especialistas, a asignar a la educación un sentido y un alcance que hasta esos momentos no tenía, a repensar y entender la educación con un grado de singularidad y especificidad inéditos hasta entonces. Se procuraba superar una mirada eminentemente ligada al instrumental, un enfoque predominantemente didáctico y o pedagógico para llegar al a conseguir un educativo en todas sus dimensiones como una construcción social. Se trataba de contemplar la educación con un sentido contemporáneo, buscando entender su especificidad sin dejar de ascender a, todo, a toda su complejidad, a su, poder, a su carácter dialógico, relacional, a sus vínculos con las ciencias humanas y sociales. En definitiva, descubrir en la educación, sus objetivos, sus procesos, sus actores, un impresor nunca desconsiderado, signado por su hondura histórica, filosófica y social. Sin duda que todos los colegas que participan en esta mesa están mucho más autorizados que yo para mandar en eso. Pero interpreto que este es un asunto sobre el que deben volver una y otra vez quienes estudian la evolución de las ideas educativas en el país que nuestro padre quiso tanto. Solo quisiera añadir un último elemento, su capacidad en cuanto a sentido de su época y entendedor de los procesos económicos, historias, políticos y culturales para descubrir y nombrar las nuevas necesidades sociales y a las nuevas demandas de conocimiento. Esta carrera, que hoy está sólidamente realizada, tuvo también sus fundadores, que con un gesto inaugural no solo sentaron las bases, sino que defendieron su razón de ser. Su derecho, su legitimidad, y a ello añadieron la permanente exigencia de crítica y transformación a la luz de los tiempos. Hoy que hablar de la era del conocimiento se ha vuelto casi un lugar común y que son muchos los países y regiones que tomaron conciencia de los alcances revolucionarios y multiplicadores. padre fue uno de esos fundadores que con gesto prometéico procuraron quitar a las élites el poder que les daba el saber para ver el modo de multiplicar, expandir el, el conocimiento y el poder de decisión y cambio que otorga ese conocimiento entre capas cada vez más altas de la población. Y ello no solo a través de una renovación de las ideas y prácticas educativas, sino también de una reputación del concepto mismo de educación. Invitamos entonces a pensar en Gregorio Weimler como un nuevo Prometeo, entendedor del nuevo sentido de la educación y el sentido de las nuevas demandas y derechos del ser humano a una ciudadanía del conocimiento. Muchas gracias. El texto se llama Una conversación más con Gregorio Weimler y de abuelos, por Carolina Magdi Weimler. Gregorio Weimler bibliófilo, autor, prologista traductor y sobre todo, abuelo. al menos este último es el que yo conocí al que yo hice tanto y al que cada día extraña ¿Soy, no soy la menor soy la menor de las tres nietas mexicanas a ver ahora sí te escucha bien sí. bueno me parece que voy a reiniciar así que... Se entiende todo el contexto del de texto. Eh, bueno, igual este texto está escrito por una de las nietas eh, que viven en México, hay tres nietas mexicanas. El texto se llama Una conversación más con Gregorio Weinberg, el abuelo, por Carolina Magis Weinberg. Gregorio Weinberg fue muchos: editor, bibliófilo, autor, prologuista, traductor y, sobre todo, abuelo. Al menos este último es el que yo conocí, al que yo quise tanto, y al que cada día extraño. Soy la menor de las tres nietas mexicanas, tres puntos en el mapa que reorientaron a toda una familia de argentinos. Nosotras somos producto de una visión y una vocación latinoamericana que no se quedó solamente en los ideales y en las lecturas de nuestros abuelos sino que se transformaron en el viaje definitorio de la vida de nuestra madre y de nuestro padre, quienes se dirigieron al Norte para pensar en el Sur. Puedo decir que nosotras tres somos un producto tangible de las redes intelectuales que nos dirigieron América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Como resultado de esta migración de ideas y de afectos, conocimos al abuelo a la distancia. Hablándole todos los fines de semana, pasando lista de nuestras lecturas y actividades en la escuela, rindiendo cuentas de nuestro desarrollo. Nos conoció como semillitas de intereses, de deseos, de gustos que empezaban a terminar. En el 2006, año en el que murió, Lucía, la mayor, con 20 años, empezaba la carrera de medicina. Laura, con 18 años, se perfilaba para estudiar historia o literatura. Y yo, Carolina, con tan solo 15 años, demostraba intereses cambiantes, pero siempre una clara orientación por el arte. Recuerdo que todo lo que aprendía en la escuela me llevaba por nuevas vocaciones y quejas eran las historias que compartía con mi abuelo los domingos. Un recuerdo específico me sitúa al teléfono teniendo una larga conversación con el abuelo sobre mi reciente fascinación con el descubrimiento de los cantos gregorianos. Apenas hoy me doy cuenta que son tantos y mi abuelo convertía en mi Claro. Esas son las tres nietas con las que se quedó el abuelo. Lo recuerdo y me invade un profundo deseo por poder platicar con él de nuevo. Ahora que las tres hemos definido nuestras vocaciones y que nuestras semillas han empezado a florecer acabo de encontrar un reporte de periódico que parece haber aparecido mágicamente 20 años después de su publicación Encontré una entrevista al abuelo, publicada el 31 de enero de 1999 en el periódico Los Andes de Mendoza, titulada Entrevista a Gregorio Weinberg, cultura latinoamericana en proceso de elaboración es domingo y es la hora en la que hablaríamos con el abuelo en un pasado que siento hoy no es nada remoto Creo que el abuelo quiere charlar de en algunos de los últimos viajes a la Argentina y que vimos al abuelo, mi hermana Laura se dedicó un día entero a la titánica tarea de contar los libros que se sumaban en todas las bibliotecas. Recuerdo con emoción cuando al final del día regresó con el veredicto. había contado más de 40.000 libros. Mil ejemplares, perdón. Pensar en el abuelo es para mí pensar en libros. En el Popol Vuh, mito de creación maya, se describe cómo los dioses les podía de intentar con materiales como el barro, y la madera, finalmente crearon al ser humano con mazorcas de maíz. La identidad de una persona está ligada de manera inexplicable con el material que lo compone. Estoy convencida de que en una versión teoplatense de ese mito me mi ha vuelto eso de libros. No solo lo rodearon toda la vida, lo cumplieron, lo romparon. Construyeron las paredes de su casa, le dieron forma a él. Era tan alto, tan grande, tan imponente, el tamaño justo que necesita tener una persona para poder contener y conectar un Empiezo el recorte de periódico y el abuelo me confirma este mito fundacional cuando el entrevistador le pregunta cómo y cuándo empezó su biblioteca. Empecé a formar desde que era muy joven. Me crié en Santiago de Estero y como no había en aquella época escuela secundaria ni primaria, me mandaron a estudiar a Buenos Aires. Como era niño, de vez en cuando tenía que hacer algún mandado y me mandaban y, y me daban las monedas para el trampía. Las ahorraba y me contaba libros. La primera biblioteca que tuve en mi provincia fue modular. La hice con los cajones de que los no centros importaban Estados Unidos. Cajón de madera de vino con dos latas de 20 litros. Mi padre me compró los libros de la Biblioteca de la Nación. De modo que esa biblioteca la llenaban Alejandro Dumas, Julio Verne y todavía tengo Cervantes y Mitre. Cuando te leas todo esto, me decía mi padre, se compro otros. Y poníamos otro cajón encima con los dos libros. <risa> Lo leo. Quiero pasar mi teléfono a Laura para que hablen durante horas sobre esta revelación. Entre los primeros libros de esta monumental biblioteca estaba Dumas, Los cimientos de todas las ideas que vinieron después, Laura habla también de estructuras a su carrera que precisamente Dumas es quien no estudia en su investigación doctoral. En un, segundo, un diálogo sobre por qué sus autores son los que fundamentan una iniciación a la literatura. La pregunta acerca de por qué estas son consideradas las lecturas universales como bueno, en la entrevista. Cuando nosotros hablamos de la mitad de la población del mundo, no, perdón. Cuando nosotros hablamos del mundo, nos olvidamos de la India, de China, de Indonesia, etcétera, que son más de la mitad de la población del mundo. Entonces, el desafío consiste en pensar una nueva universalidad, no extrapolar a la nuestra por entender que la nuestra es la universal, sino integrar una nueva universalidad partiendo de las nuevas culturas. Entonces, la investigación que está realizando Laura sobre la manera en que una obra universal como la de Dumas es adaptada en cada mencón de planeta, del planeta pasando de francés a todas las lenguas me imagino que es quien la otra. Y luego sigue la entrevista y el abuelo habla de la sociedad contemporánea y de los retos que supone la tecnología Entonces quisieron que platicaran su para decirle al abuelo que dice preocupa mucho la televisión, en el sentido que da imagen e información y no permite la formación. Ella, que ahora como neurocientífica investiga el uso de los dispositivos electrónicos y cómo atraviesan la vida y la educación de los adolescentes, parece estar en total sintonía con, el abuelo, sintonía con el abuelo. ¿Qué diría el abuelo para quien la televisión no da tiempo ni a pensar, ni a ordenar, ni a jerarquizar ni a elaborar en este mundo de 2019, convivimos con pantallas de manera constante, se nos invita a pensar cuál sería la educación necesaria para poder encontrar en la tecnología el ser potencial latente, las herramientas para así pensar, ordenar, crear, usar la información, tener la capacidad de compartirlo en conocimiento y de manera prioritaria, de un pensamiento físico propio con la lectura de la entrevista sintiendo de verdad como si fuera un domingo del pasado en el que platicamos en fila, pasándonos una a otra el teléfono. Habla ahora el abuelo sobre cómo dedicó su labor editorial a construir un conocimiento dimensional, por ejemplo en la serie Dimensión Argentina, en donde quiso eh, voltear al injustamente marginado, buscando recuperar géneros como el Sainete, que ha sido muy subestimado me criticaron por esto, me dijeron ¿cómo una persona que publica Sarmiento, Mitre, Mansilla puede publicar Sainete? yo les decía que el Sainete como testimonio de época de costumbre de lenguaje es un documento sustituible y entonces yo quiero hablar con él le quiero seguir el hilo eh, pensar en la importancia de un conocimiento múltiple en el que todas las dimensiones eh, son parte de un todo Quiero que platiquemos sobre la importancia de lo mínimo y de lo popular. Ya nos imagino llevando la conversación para platicar sobre los límites entre el arte y la artesanía e incluso sobre los límites en, lo, en lo que es el arte y lo que es la ciencia. Hablaríamos de cómo la cultura excede al lo oculto, mientras yo descubro cómo desarrollar una identidad intelectual consiste en existir en ese espacio entre el vernáculo y el enciclopédico. Todo merece ser pensado, todo es un documento, pero hay que saberlo Y Imagino que me respondería la abuela. Terminaría entonces nuestra conversación, no sin antes dirigirnos una misión de vida a cada una de las tres nietas. A nosotras, las nuevas generaciones, nos toca el gran trabajo de este sitio: hacerse. Dice la abuela en la entrevista que las grandes fracturas provocadas por los deslojamientos políticos a fines del siglo pasado dejaron al mundo necesitado de síntesis. También ante la explosión de conocimiento hace falta una continua actualización. Hoy, una auténtica cultura que tiene que estar integrada por la cultura clásica, tradicional, las letras y las artes, pero también por la ciencia y por la tecnología. Nos toca entonces, las nietas, desde la literatura, la ciencia y las artes, seguir con esa encomienda, con esta encomienda. Hoy conmemoramos los 100 años desde el nacimiento de Orión Páez el ordenador del mundo. En 1995, cuando recibió el premio Consagración, él mismo citó una muna diciendo: No vendo harina, reparto de baú. En el, el texto explica Quise decir que no es la acumulación. El premio que me daban no era por la cantidad de cosas que yo hice por 50 años de la clase, sino por los fermentos que implicaba por los caminos que abría. Si lo celebramos hoy es por la calidad de sus ideas, no por la cantidad de libros de su biblioteca. ¿Lo conocí alguna vez y ahora lo conozco de nuevo? ¿No, como abuelo? ¿Ya? ¿Cómo nombre? En homenaje al abuelo, el hombre. perdón. En homenaje abuelo, el hombre que soñó con, que soñó con mucho. Eh, eh, yo soy Lúti, no se preocupen. Eh, quería agradecerles el nombre de la familia, a los organizadores, a, a Lidia, a Nicolás, a, a Pablo, la, la generosidad, a, bueno, a, a, a las demás panelistas a la decana, a la ciudad Burgade, por haber estado acá y agradecerles a ustedes los alumnos, los estudiantes que, que nos han escuchado tan respetuosamente como verán los no webinars ver, tenemos dos características al menos que es el, el llanto fácil y la necesidad de hablar así que, y de escribir eso no ha cambiado eh, pero bueno, eso. nuevamente muchísimas gracias yo voy a leer un texto de mi hermana Marina eh, de los nueve nietos, es la única que pasó por esta facultad, eh, es antropóloga, ella es doctora en Antropología, no eh, vive acá y, y escribió estas letras que voy a compartir con ustedes. Ya me han escuchado, orar palabras sobre el buen maestro profesor, educador, editor, intelectual. Ya alguien hará mención a que fue profesor titular de las cátedras de pensamiento argentino y latinoamericano y de historia de la educación argentina y latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que organiza hoy este hermoso homenaje. Habrán dicho que fue doctorado de causa de varias universidades, que fue miembro de número de la Academia Nacional de Educación Argentina y de la Comisión Internacional que dirigió la Historia General de América Latina de la UNESCO. De lo que mencionaba Peter más temprano, que fue director de la Biblioteca Nacional, vicepresidente del CONICET y presidente del Consejo Superior de Flaxo, así como miembro del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Se también que trabajó como consultor para la CEPAL, Naciones Unidas y UNESCO durante dictaduras militares que le impidieron desarrollarse durante esos años oscuros en Argentina. Se renunciado también a su aporte como editor promoviendo la circulación y difusión de innumerables traducciones de obras fundamentales de acervo de pensamiento y cultura universal y fortaleciendo su tan amado país y región latinoamericana a través de las editoriales Lautaro, Ayer, Solar y Tabú de su activa y cercana colaboración con Boris Estudacón en, en Udeba y el Centro Editor de América Latina entre otras editoriales y a sus obras fundamentales como Modelos Educativos, El contenido y la Promesa, Mariana Fraguero, Tiempo de Tiempo y Contratiempo y el libro En la Historia de la Cultura Latinoamericana, que Vuelta de la Vida recibimos impreso estando todos los vuelos juntos en su casa el mismo, el día preciso de su muerte. Me sumo entonces para participar con lo que fue para nosotros su mayor legado y nuestra inconmensurable fortuna, tenerlo como abuelo. Lamentándolo no poder participar hoy de este evento celebratorio que, fiel a su propio deseo, lo recuerda en su aniversario de nacimiento y no de su muerte. Relato algunas imágenes. Me permito compartir con ustedes algunas pequeñas fotografías del Gregorio Abuelo, Gollito, a quien por supuesto no concedimos, sin su ítile, su compañera, nuestra abuela. Y ese bollito es parte de nuestra fórmula indivisible de abuelos. Tomaba té negro, llevaba caramelo media hora cuando salía, siempre llevaba también monedas en el bolsillo derecho para tomar el colectivo, con lo que hacía ruido con un golpecito para comprobar varias veces antes de dejar la casa que las tuviese. Movía las orejas, se emocionaba con nuestras historias, locos y frustraciones, y se aconmojaba mucho con las noticias tanto nacionales como internacionales. Escuchaba Radio Nacional Clásica, dormía las siete veces, se sentaba en el patio cuando era verano y lo encontrábamos en la biblioteca cuando había que llamarlo a almorzar. A medida que crecíamos, escuchábamos sus historias y aventuras de infancia, sobre todo de boca de sus hermanos, Félix y Dola. Hablamos un poco sobre sus padres, inmigrantes ucranianos, León y Sara, Supimos de la relocalización familiar al pequeño pueblito de Guardia Escolta en Santiago del Estero, en busca de un clima más favorable para la condición asmática de su madre. Nos enteramos que Gregorio había sido un lector y autodidacta y desde muy pequeño, que fue un niño altamente libre y feliz. Conocimos las andanzas de su padre, que desde su almacén proveía a los campesinos de la zona y organizaría una protesta a la cual asistieron diputados socialistas para tratar de recibir el buen apoyo del Gobierno frente al ataque de las plagas que devastarían esa región y definitivamente obligarían el traslado de la familia. El traslado de la familia nuevamente hacia Buenos Aires. Encontrando su base para el resto de su vida en el barrio de Paternal, supimos también de sus primeras incursiones en Tranvías junto a sus hermanos al centro de la ciudad para ver varias películas y comer unas porciones de pizza en las cuartetas. De sus andanzas militantes en el Colegio Nacional Avellaneda, de sus años de estudiante, de la pensión compartida con su amigo y hermano de la vida, que acaba de fallecer, y de cómo conoció a Íteme. Aprendimos de los viajes que lo marcaron, como fue conocer el Cusco con la abuela, de su viaje inicial a Europa en el año 59, por razones de trabajo, para conocer las sedes de la UNESCO, la FAO, la OMS y la OIT, y de las citas a Santiago de Chile, en épocas duras y oscuras para ambos países nuestros. Yo supe de su boca, por ejemplo, que el día en que nací, me lo contó casi disculpándose, porque la puntualidad era una de sus obsesiones, aunque cuando tenía pocas horas de nacida, la verdad que no lo recordaba. Llegó un poco más tarde de lo previsto a la clínica. Al parecer, aquel día de junio de 1976, había detenido el colectivo en el que dejaba para hacer una de sus habituales e infames requisas. A raíz de este hecho, nunca más volvió a salir de su casa, siquiera para ir la esquina a a, a cualquiera de sus visitas sin su de la identidad. Evidentemente, a pesar del paso de las décadas, sus enojos y frustraciones fueron tan afectivos por lo personal de su día como evidentemente por el dolor que le provocaba el inicio de ese infierno que estaba comenzando a desarrollarse en el país así crecimos cerca y lejos debido a circunstancias ajenas y elecciones de vida que a veces nos mantenían en distintos lugares del mundo pero su casa la casa de los abuelos hoy felizmente habitada por Leo y los miembros de la renovada generación Nicanor y Juana sigue dando espacio y vida a un amor familiar inagotable y refrescado constantemente a la tribu como él nos decía, además de los nombrados, se han sumado también Octavio, el único de nieto a quien Bollito llegó a conocer, y luego Lorenzo, Matilda y Miguel. La primera vez que cada nieto o nieto, nieta o nieto vio a lo bueno, estábamos en la brazos de la abuela, o se encontraba a su lado, y seguramente luego de contemplarnos y no emocionarse buscaba la mirada con pinche y sabia de su líder. Encontrar en ella la complicidad afectiva que necesitaba para que sus sensaciones pudiesen moldear su racionalidad incansable. Con la llegada de cada uno de los nietos y nietas, desde mis hermanos Diego, a quien agradezco que me lea, hasta Oliverio, pasando por Veo, Flor, Leo, Lucía, Laura, Carolina y yo. Fue la misma intensidad que simplemente se multiplicaba. Aunque el tiempo y el espacio fueron de una de sus mayores preocupaciones, nosotros podemos dar cuenta del manejo práctico que tuvo de ellos. Durante toda su trayectoria como abuelo, estuvimos repartidos entre Montevideo, Salta, México, La Plata, Chile y Buenos Aires. Pero a pesar de estas idas y venidas, el epicentro, aunque fuese solo para fiestas o vacaciones, fue siempre su casa. Hoy seguimos dispersos por elecciones personales, sin embargo, el lugar de encuentro sigue siendo el mismo. Nuestro el era enorme, alto, erguido, tenía una espalda colosal, una presencia digna e inquebrantable. Ya fuese con hombres trajes o impecables guayaberas, que a nuestros ojos se dejó de ver devastado solamente una vez, con la falta de la abuela. Al describirlo, nos describimos. El abuela nos enseñó a racionalizar con pasión, a vivir la vida con intensidad y compromiso ante lo que considerásemos juntos. Nos involucraron junto con la abuela lo innegociable que debe ser la solidaridad, la honestidad, la generosidad desinteresada y la lealtad. Dice mi hermana: Soy ingresada de antropología de esta facultad y así como a lo largo de mi carrera experimentó un sinfín de experiencias relacionadas con mi madre, el espacio de filo también me tendió puentes y anécdotas bien particulares que me acercaron a él. Nunca olvidaré, por ejemplo, estar en la impaciente y a veces casi desesperada fría para comprar apuntes en el cefil y escuchar a alguien pedir con esos gritos de guerra que eran los que garantizaban salir lo más rápido y al posible de allí, acá tengo que evitarlo, dijo ella. Darwin Winter y un todoró, por supuesto. Al almuerzo que siguió le contesto el historia a Bollito, quien a pesar de su estilo con esto, no puede... Que mayor felicidad le daban era hablar con gente joven, saberse activo, intercambiar, pero sobre todo escuchar nuevas voces y nuevas ideas. Lo más lindo de ser nieto, el nieto de Gregorio Weber, el gran maestro, el lúcido intelectual, profesor de mérito, doctor en causa, ciudad de Lutre, fue poder alcanzarme las pantuflas y un té cuando llegaba a la calle. Ese fue siempre nuestro privilegio. Y el mínimo gesto que se sigue presentando tan íntimo, e incluso imperceptible, de la vez como una ausencia y un vacío absolutamente irreemplazables. Hoy firmo estas palabras, pero haré exactamente lo mismo que lo hiciesen Diego, Verónica, Florencia, en lugar de Lucía, Laura o Carolina, Carolina de por Porque entre otras cosas, gracias a los abuelos, los nobles somos unos y decir soy nieto o nieta de igual o más que presentarnos, nos sirve para reconocernos. Muchísimas gracias.